Hola a todos, mi nombre es Denis Romero, soy estudiante de letras, mi grupo es el número 16 y nos tocó abordar el tema servicio de almacenamiento en la nube. Esta es la portada de nuestro trabajo, acá se encuentran el resto de los integrantes del grupo, los profesores a cargo y nuestro tutor. Eh, les paso a mostrar el índice de los temas que hemos abordado en este trabajo. Por ejemplo, ¿qué son los servicios de almacenamiento en la nube? Los servicios de almacenamiento, íconos, Dropbox, Google Drive, Cloud, OneDrive, Dataproduce y un video con el título que no voy elegir. Una conclusión y también la biografía de la que hemos tomado la información. Yo quería mostrarle los iconos que nos permite identificar las distintas empresas o distintos servicios que disponemos para poder elegir. Yo más que nada hablaré de Dropbox y también de Google Drive. En el caso de Dropbox, es un servicio que nos permite almacenar y sincronizar archivos en línea. Podemos utilizarlo en computadoras, pero también en tablets y en celulares. Existen versiones que son gratuitas y otras pagas, pero por supuesto cada una va a dar ventajas diferentes. Está disponible en, para Android, para Windows Phone, para Blackberry y también para dispositivos de Apple. En lo que respecta a Google Drive, es el servicio más conocido y tal vez sea el más usado. Eh, se ha introducido en Google a partir del año 2012 y ha reemplazado a Google Docs. Eh, nos da la ventaja de tener 15 GB de espacio gratuito para almacenar. También lo podemos tener disponible en nuestro celular ya que se puede eh, utilizar en Android y también en dispositivos Apple. Quería mostrarles también que hemos introducido un video que se titula ¿Qué nube elegir? Eh, es una guía en donde se nos aconseja a partir de nuestras necesidades cuál es el servicio que nos conviene más utilizar. Es breve, dura solamente 4 minutos y nos es de mucha utilidad. Bueno, para finalizar, quería mostrarles a la conclusión que llegamos con nuestras compañeras. Hemos visto de que esta es una herramienta muy moderna y que es gratuito, seguro y ágil, y por supuesto que está al alcance de todos. Eh, para nosotras ha sido una novedad y por supuesto que es muy útil porque podemos aplicarlo en el día de mañana que seamos docentes. Este, es algo que nos va a ayudar muchísimo para ejercer eh, la docencia. Quería mostrarles también la bibliografía de la que hemos elegido la información que es de Wikipedia y también vemos disponible el enlace del video que, que está en, en este trabajo. Bueno, les agradezco su atención y muchísimas gracias por ver el video. Hasta luego. Saludos.